Buenos días. Buenos días. Nosotros vivimos la vida buscando algo. Continuamente moviéndonos del lugar donde estamos. Y una de describir lo que buscamos o hacia qué estamos moviéndonos es un sentido de, de éxito, de ser exitosas en nuestra propia vida. ¿Mm? Seguramente cuando preguntas a un niño, ¿qué quiere, de, quiere, quiere ser? o una niña, ¿qué quiere ser? cuando es grande, no va a decir quiero ser un fracaso. Tendrá alguna idea que esto sería bueno, esto sería, esto sería exitoso. Y nosotros <coughs> intentamos cuidar la familia Intentamos cuidar los bienes de la familia, el patrimonio, o queremos generar un patrimonio. Queremos ser alguien que nuestros colegas o amigos o primos admiran, respetan, piensan, mmm, órale. Queremos nosotros mismos sentir que yo sí soy un éxito, mi vida es exitosa. Y tenemos ejemplos de personas que la sociedad considera muy exitosa. Y una pregunta que podemos preguntar, yo creo que contestáis muy rápido, es que estas personas llamadas exitosas ¿Son felices? ¿Son profundamente satisfechos con ellos mismos o con la vida? Yo creo que casi inmediatamente podemos decir pues probablemente no. De hecho tenemos una idea de que una persona exitosa tiene que ser una persona con un poquito de ambición, ¿verdad? Y ambición de dónde viene de una insatisfacción de no ser complaciente o conforme con lo que uno tiene, sino como estar esforzándose para hacer más o tener más, ¿verdad? Así que tenemos este conjunto de ideas que no examinamos normalmente de qué va a ser este estado hacia qué voy para ser exitoso tengo que ser ambiciosa e insatisfecha y si somos insatisfechos, somos felices o hay todavía algo, una agitación, quizás muy sutil, pero algo que nos está diciendo, esto no es el lugar donde debo de estar, me debo de mover, debo de hacer algo, me falta algo, necesito algo más, algo diferente. ¿Mm? Y esta conexión entre insatisfacción, frustración, agitación y éxito. Y la meta hacia que nos estamos moviendo nos debe de hacer pararnos y reflexionar ¿qué estamos haciendo? ¿Voy con todo? ¿Me esfuerzo todo el día, toda la vida para llegar a un meta que si yo reflexiono sobre cómo es, yo ya estoy imaginando que va a ser un estado, sí voy a tener mis vacaciones en Cancún, y sí voy a tener muchos amigos en las redes sociales, y sí, todos mis primos van a ser muy envidiosos de mí, pero yo no voy a estar tranquila. Yo no voy a sentirme yo satisfecha con lo que soy, ni hablando de lo que he hecho y lo que he logrado, sino satisfecha. Y si nosotros pensamos, ¿qué es que me hace mover hacia estado, ese estado? Si el estado que estoy imaginando, ni siquiera estoy realmente imaginando como algo tranquilo, feliz, bien, satisfecha, contenta, no, segura, bien, sino un estado en que tengo este estímulo constante para no, no nada más ser conforme, tengo que continuar, tengo que seguir haciendo crecer mi imperio de me gustas o de quién sabe de empresas de bienes personales lo que sea nuestro imperio a veces cuando estamos usando el celular entre las monjas de broma dice ah estás cuidando tus imperios da <risa> peles <risa> ahí qué nos va a llevar al centro en la mañana y qué nos lleva ahí? ah como Y los emperadores, la mitad eran asesinados y la otra mitad eran muy, muy infelices. Así que, cuidado. Pero pensando que tenemos toda esta idea de vaga, de lo que sería éxito. ¿sí? Y movemos hacia esto, esa visión. ¿Cuáles son los productos colaterales en nuestra vida y en nuestra sociedad? Definitivamente el consumismo. Esta, esta sensación de no tener suficiente o de no ser suficiente, que es lo que hay realmente detrás de no tener suficiente. Pero no vamos a mirar así. Mejor comprar algo, adquirir algo. Y consumismo no solo en... No, en la profunda insatisfacción en nuestra vida, si uno mira la sociedad, mira el planeta. Es, tan, es, es una relación absolutamente explotativa, extractora y rapaz la que tenemos con el medio ambiente. ¿Mm? Compramos terrenos para quitarle los árboles y poner ahí unos hoteles o unas empresas. O simplemente quitar los árboles y venderlos. Vemos algo muy bonito y vemos potencial comercial. O no vemos nada de esto. No vemos... Que cuando nosotros actualizamos nuestros aparatos electrónicos, en este mismo momento hemos extraído de Bolivia, de Nigeria, del Tíbet, minerales que se usan para producirlo. Y en este momento que actualizamos nuestro aparato personal electrónico, no solo hemos extraído de muchos diferentes lugares los recursos naturales que están aquí también el anterior ya inició su viaje a estar contaminando alguna esquina del planeta. En este mismo momento formamos parte de estos ciclos sin darnos cuenta porque estamos enfocados en mira, ¿no? este anhelo de llenar por un instante la sensación de carencia. Ahí estamos llegando a un motor. El motor del consumismo no es la industria de la mercadotecnia, aunque forma parte importante. No son lo, las corporaciones multinacionales, aunque forman parte. El motor, motor, traemos nosotros adentro. Por esto nos enganchamos. Si no traemos esto, Miramos una vez una buena explicación del efecto en el medio ambiente de nuestro consumismo, ya dejamos de estar en esto, dejamos, somos inteligentes, entendemos, dejamos. ¿Por qué nos seguimos enganchando? Consumismo, hay la carencia en ese sentido de falta algo, pero el consumismo es la parte material. Hay toda la parte social. Y muchas veces, ¿por qué queremos más bienes? No solo para tener los bienes y el tacto sensorial que vamos a tener con ellos, sino el estatus, el prestigio, el significado social de tenerlos. Lo que van a pensar de nosotros, nuestros primos, o nuestros hermanos, o nuestros padres, o nuestros vecinos, o nue lo, quien sea, aquellos que van a pensar de mí si yo me quedo todavía con este celular viejo, con la pantalla medio rota de haber caído tantas veces porque lo tienes tanto tiempo, qué van a pensar de ti? ¡Ay no! Uno necesita algo mejor por, para que no piensen que tú eres nadie, que tú no eres significante, tú eres un fracaso. ¿No quieres que la gente piense esto de ti? Y quizás esto duele más que el tener o no un celular, porque ¿Por qué es tan importante los bienes materiales? ¿Es por los bienes materiales o es por el, los bienes sociales? que piensas que vas a adquirir, a adquirir esta cosa? Y ahí llegamos a toda esta área tan y tan dolorosa de necesitar la aprobación de otra persona, de necesitar validación externa, de sentirnos menos si alguien nos ve menos. Nuestro valor interno no ha cambiado, pero alguien nos mira con desprecio o hace un comentario descalificante. El resentimiento, la vergüenza, la frustración, la impotencia, la tristeza, la agitación, la ansiedad, el consumo, los esfuerzos de salir de esto, comprobar que no es cierto. Yo les voy a hacer ver quién soy, no. Y ahí forma otro mot motor, quizás sutil, pero está ahí. ¿Mm? Que la nueva novia de nuestra expareja. ¿Mm? Imaginamos cómo nos vamos a ver en sus ojos. ¿Cuál es la audiencia que queremos que vean el despliegue de nuestro éxito? ¿Quién es? ¿Mm? O quizás es la expareja misma, para que vean que perdieron. ¿Sí? Todos nos reímos porque todos estamos familiarizados con esto. De hecho, en, hay todo un fenómeno en los Estados Unidos que se llama el Cuerpo de Venganza. Que pierdes una pareja, o te rechaza a alguien, después de una separación no voluntaria de pareja, te pones a hacer mucho ejercicio y quizás mucha cirugía, ¿sí? para salir para tener tu cuerpo de venganza sí, en serio no estoy inventando no soy tan creativa nuestra mente de carencia sí es tan creativa y aquí el motor la carencia esta sensación de, de no ser suficiente, de no tener suficiente, de faltar algo que no sabemos qué es. Por esto tan fácilmente cree, creemos que la opinión de otros va a llenar un hueco dentro de nosotros. No, y toda, todo lo, el círculo vicioso, de este salir en el escenario frente a otros para comprobar que tú realmente cuentas, que tú eres alguien, que tú mereces su respeto. Y cuando estamos en este, ¿cómo se dice performance? Este... Actuación. ¿hmm? Actuación. ¿Actuación? Pública subiendo ciertas fotos en las redes y borrando otras fotos o diciendo a los amigos o a las amigas, no quita esta foto, no me veo bien en esto. Y borrando las fotos donde no nos gusta cómo nos vemos. Yo sé muchas, a veces cuando salimos la gente quiere sacar fotos con nosotras, y sacan varias fotos y después van borrando <risa> las que donde no se ven bien. <risa> y a veces, ah no, salí terrible, otra foto más. Okay. <risa> Por lo menos no nos dicen que nosotras salimos mal y <risa> necesitamos nosotras salir mejor. Pero cuando estamos haciendo una actuación alterando la apariencia que proyectamos, lo más que podemos esperar es que la gente apruebe nuestra actuación. Porque nosotros sabemos que nosotros modificamos, alteramos, proyectamos, ocultamos, disfrata, disfrazamos lo que realmente somos para adquirir la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? No importa cuánta aprobación recibimos, sabemos. No me están aprobando a mí, están aprobando a esa imagen. Y así sigues en estos ciclos sin fin, porque tenemos una sabiduría, sabemos en qué estamos. No escuchamos nuestra sabiduría natural, pero la tenemos. Y hay algo en nosotros que sabe o okay. que les logré engañar. Porque yo realmente no soy así. Yo soy esta persona carente, a quien tanto le importa que otros opinan. Y sí sabemos, nosotros sabemos. ¿Quién puede validar nuestro valor interno? ¿Quién ¿Quién realmente sabe qué hay dentro de nosotros? Realmente, sin disfraz, sin ocultar, sin confusión, directamente percibe lo que hay dentro de nosotros. Solo nosotros, nadie más. El idioma es una falsificación. Continuamente estamos presentando algo. Que quién sabe si es realmente lo que sentimos. A veces ni siquiera nosotros sabemos si es lo que sentimos. Preguntas a alguien muy obviamente enojado. ¿Estás enojado? no solo casi seguro que te dirán, ¡no! Pero ellos mismos a veces creen que no son enojados, nada más es una situación intolerable. O nada más están un poquito levemente frustrados. Pero enojados, ¿no? ¿Por qué dices esto? Si nosotros mismos estamos tan enfocados en cómo nos vemos y cómo presentamos, claro que ni siquiera nosotros estamos viendo lo que tenemos. Y cuando esta sensación de no ser suficiente o no tener suficiente es lo que hay detrás, de nuestro movimiento en la vida, de nuestros esfuerzos de ser alguien, de nuestra carrera, de nuestras relaciones. Cuando esta sensación de carencia está ahí, nunca llegamos, nunca llegamos a realmente sentir lo que buscamos con todos esos esfuerzos, que es sentirnos satisfechos con lo que somos. No podemos llegar. ¿Por qué? Porque la sensación estar está aquí. Que no, no, no tengo suficiente, no soy suficiente. Y si no lo contestamos aquí en su sede, sino allá en las ramas, de ¿no? cómo nos presentamos y qué tenemos, y el estatus y el prestigio, y cómo nos ven, y si somos atractivos atrayendo parejas o atrayendo o admiración si estamos en estas ramas intentando ajustar todo para seguir con viéndonos así y pasas la vida así continuamente intentando ajustar mientras aquí donde están las raíces es donde hay nutrientes los nutrientes verdaderos están en las raíces ¿Mm? las ramas nada más captan el sol pero los nutrientes vienen de las raíces y no vivimos conectados internamente con nuestras raíces pero las raíces siguen intentando comunicar con nosotros mira no estás bien no estás bien no estás bien y esta sensación de no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, a veces se manifiesta como precisamente esta insatisfacción. La insatisfacción puede ser una forma de sabiduría natural, que hay algo en nosotros que sabe no estamos bien, pero no sabemos interpretar estos mensajes y pensamos, no estoy bien porque porque no estoy atrayendo una pareja y mi carrera no va bien y a lo mejor esta ciudad no es donde debo de vivir o a lo mejor debo estar en la selva o a lo mejor no debo de estar en la selva, debo de estar en la playa. No, en la playa no, soy una mujer urbana, verdad debo de estar en la ciudad. No, en esta ciudad no. No sabemos interpretar y en vez de preguntarnos ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué está mal dentro de mí? Estamos intentando estar afuera, ajustar. Y aquí llegamos a parte del problema de sentir que hay carencia. Con la idea o la experiencia de sentirnos carentes, implícitamente hay una idea de ser completos, ¿por qué somos carentes o insuficientes o incompletos? No nos sentimos completos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es posible ser completo y yo no lo he logrado. ¿Está claro esta parte? Si tú nunca has tenido la idea de tener una copa llena, nunca vas a sentir que, ah, qué pena, la copa no está llena. Vas a pensar, ah, mira, hay agua, hay líquido en la copa. Pero la idea de ser completos, y aquí yo creo que muy pronto podemos llegar a la idea a través de una expresión que recién escuché en español con mucha, mucho asombro, que es la idea de la media naranja. Que yo sé que es un poquito de otra generación, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué es esto de media naranja? Y a mí me interesó mucho porque está conocido de un diálogo de Platón en el diálogo que se llama El Simposio Y un cómico, Aristófanes, propuso como su explicación de lo que es amor romántico, de dónde viene esto de amor romántico, que es Zeus, el dios, porque los seres eran demasiado eh, arrogantes y estaban queriendo subir al monte Olimpo, el Dios para para ponerlos en su lugar a los seres humanos los cortaron como naranjas literalmente como naranjas los cortaron ¿Mm? y después ya que cortas una naranja y ahí entran todos los insectos y todos la, todo el hongo y todo lo sucio hay que cerrarlo Así que Apolo vino y nos cerró, pero aquí tenemos el ombligo porque cuando lo juntas todo el material, ahí queda el ombligo. Y el ombligo, con mucha razón, es la señal de que pensamos que somos completos, pero no somos realmente completos. En esta historia, ¿por qué no somos completos? Porque nos falta la media naranja. Y esta sensación propulsa la búsqueda de la pareja perfecta, que va a caber perfectamente. ¿No? Y esta, en este diálogo de Platón el problema es que ya nos cerraron, ya estamos cerrados. Las dos medias naranjas no, ya no caben porque ¿no? nos fuimos adaptando para sobrevivir como dos partes incompletos y por esto es el cómico como suele pasar muchas veces es es trágico la comedia es trágica ¿no? pero nosotros ahora o oh, quizás hace una generación ya adoptamos o tenemos esa idea de la media naranja y la sensación que tenemos de carencia tiene implícito alguna sospecha de que hay manera de completarnos, de ser llenos, completos. Está más claro ahora la idea de incompleto implica la, la, la posibilidad de ser completo. Si, si no pensamos que hay esta idea de ser completo como naranjas completas, entonces no hace sentido pensar que somos una media naranja o somos incompletos o somos carentes y cuando nosotros nos como pasamos la vida con esta idea de que podría ser completo debo de ser completa y no lo soy es posible ser completo, claro entonces vamos buscando lo que nos falta la pareja, la alma gemela, que con 8 billones aproximadamente de seres humanos en este mundo, ¿cuáles son las estadísticas que tú vas a encontrar la media naranja que realmente es tu otra mita mitad? ¿Eh? Si crees en karma, quizás las estadísticas están en tu favor por vínculos kármicos de vidas pasadas o lo que sea pero qué tan probable si realmente estamos manejando esta idea no vamos a ser más flexibles quien más o menos cabe en mi vida está bien y que logro yo atraer esta es otra parte la carencia viene con esta voz y qué tal si no soy atractiva yo Y toda esta mercadotecnia y toda la actuación y toda la decoración que hay que atraer. Necesitamos tener la capacidad de atraer una pareja, atraer un trabajo. ¿sí? Y nos empezamos a tratar como objetos. objetos que existen en los ojos de otros que necesitamos atraer. ¿Y qué tal si, si no se da? ¿Qué tal si la media naranja vive en otro continente y jamás vamos a encontrar? Bromeando. ¿Qué tal si vivimos en una sociedad donde la economía está mal o sube y baja y habrá tiempos de desempleo? ¡Habrá! ¡Habrá! Muy poca gente va a pasar toda la vida con un empleo fijo que jamás sienten que están en riesgo de perder y por lo tanto empiezan a buscar otras opciones o pierden. Nosotros vivimos con esta idea de que una persona exitosa nunca tiene que dejar un trabajo o pierde un trabajo. Siempre tiene empleo, o sus empresas siempre son exitosas. Mientras, no es cierto. Yo perdí mi primer trabajo en la... estaba... no, no era la, el primer trabajo, pero la primera vez que perdí un trabajo era en la, en la universidad y estaba trabajando en, el, en la universidad misma como proyeccionista. En el... ¿cómo se llama proyeccionista, no? Eran en, la, en el cine en, en, de la universidad, pero en esa época eran los rollos viejos, ¿no? Y cuando pasa, tú ves que va pasando la, como este, cómo se llama el? La, cinta. la cinta va pasando y cuando va bajando en cierto momento, no se, no se percibe si estás metida en la película, pero aparece un triángulo, o un círculo en la esquina. Y esta es la señal para la proyeccionista que estén atentos, van a tener que pasar al siguiente rollo. Y si funciona, ustedes que, que miran este tipo de películas no van a estar conscientes. Pero la proyeccionista tiene que hacer este ajuste, cambiar de rollo. Y cuando cambias de rollo tienes otra vez que enfocar porque es otro rollo, ¿no? Y al inicio, muchas veces cuando la gente iba entrando, yo pedía como que alguien me, me confirme. ¿Está bien enfocado? Sí, está bien enfocado. Okay. Cambio de rollo, toda la gente está mirando la película y empiezan a gritar, ¡Enfocar! ¡Enfocar! ¡Enfocar! ¡Está fuera de foco! ¡Enfocar! Y yo como que y no pude enfocar. Pero en aquella época yo no no era así, era así. No No tenía lentes y... Y, y son tus, son otros estudiantes así que no está enfocado mira porque no, sí está perfecto no sí no okay adiós gracias pero ahí sí hay una explicación muy sencilla sí necesitabas esto ok, no es algo horrible contigo pero normalmente no hay este tipo de explicación sencilla, obvia ¿no? y externa. Que uno no tiene vergüenza porque hay que vergüenza, necesito lentes, ay qué vergüenza. Pero muchas veces despidan a alguien porque tienen a alguien que va a trabajar para menos o necesitan dar un empleo a la hija del mejor amigo del dueño y ya empiezan a mover y sacar gente. O no, caíste bien a alguien y ya. Pero que no tiene nada que ver con nosotros. Y, pero quedamos sin empleo. Y si nosotros nos estamos tratando como objetos cuyo valor tiene que estar validado desde fuera, es horriblemente doloroso. Y realmente las situaciones donde queremos tener pareja, Queremos tener trabajo, queremos tener algo donde sentimos mi carencia se va a llenar con esto. O sentimos que, que, que, que sí, voy a estar bien. Esto lo es, es lo que yo necesito para estar bien. Es lo que me falta. Me hace mucha falta esto. Y sentimos. No manejamos este nivel de análisis de carencia y incompleto y completo, pero está ahí. Que me falta algo, no estoy bien. ¿Qué es que nos falta? Pues, si no estamos mirando con mucho cuidado, no estamos interpretando bien nuestras propias necesidades. Y pasamos a la... al a la posición conocida. Bueno, pues claro, no tengo un proyecto de vida, no tengo una esto o el otro. Y vamos intentando conseguir esto. Y hay este alivio de que por, por fin yo sé qué me falta. Y después con toda nuestra habilidad vamos intentando conseguirlo. Y lo conseguimos, no somos satisfechos porque siempre falta otra cosa. Y aun si tenemos una breve fase de, ok, ya estoy bien, seguimos completamente vulnerables a que si las cosas se ajustan o la persona que logramos atraer Voltea la mirada, nos ponemos muy inquietos. ¿Qué está pasando? Oye, porque sabemos que las otras personas no nos pertenecen y por lo tanto, claro que se pueden ir algún día, se van a ir algún día sin nosotros no nos vamos antes con la muerte y lo sabemos, tenemos mucha sabiduría que no integramos con la vida, sabiduría natural, innata, que no escuchamos o que tomamos sus mensajes y le damos toda otra, toda otra gira, otro giro. nos metimos en todo este rollo de carencia y completo. ¿Y por qué es un rollo? Porque está basado en un entendimiento completamente equivocado de lo que somos. No somos sujetos a ser completos. Ni somos carentes o insuficientes. Este, estos dos términos yo tengo que ser completo. Si no soy completo, soy incompleto. Es completamente equivocado. Completamente. Somos completamente otro tipo de fenómeno. ¿Qué tipo de fenómenos somos? Somos interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra manera de existir no es en términos de completo o incompleto. Somos y existimos en intercambio continuo, como todos los fenómenos en la naturaleza. Podemos abordarlo a través del oxígeno. Si en este momento estoy completo, a ver. Estoy completo. Ahora estoy incompleto porque me falta todo este aire que acabo de sacar. Pues, porque si eres completo con algo y quita. Si tú eres completo y quitas algo del completo, ahora eres incompleto, ¿verdad? O perdemos parte del cuerpo. Cosa que hacemos con frecuencia. Quitamos esta capa final de piel con mucha frecuencia a propósito y nos gusta ¿Mm? los spas se van y se te quitan todo esto, o pones los pies aquí en esta zona esto no es advertencia para venir aquí para nada hay peces que comen la, la piel que, ¿no? que es en la parte más superficial y meten hay piscinas o, o, no sé, charcos donde metes los pies y los peces vienen y te limpian el, la piel. Entonces, ¿ya eres incompleta? ¿Y a propósito fuiste allá para que te descompleten? No es así que existimos en términos de incompleto o completo. No somos objetos. No nos podemos dividir de, o separar de nuestro entorno. No podemos. Existimo, existimos completamente interdependiente. No dependiente, que yo dependo de otros y yo soy nadie y todos van a hacer lo que quieran con mí, conmigo. Ni solo que dependemos de la naturaleza, la naturaleza también depende de nosotros. Evolucionamos y existimos completamente conectados, interconectados. Esta es nuestra naturaleza, somos interconectados. Y la parte, la, el hecho de que podemos recibir, es nuestra naturaleza. Si no podemos recibir, no podemos existir. Recibimos comida, recibimos aire, recibimos agua, recibimos muchas cosas. Iniciamos la vida muy, muy pequeños. Muy pequeños. Así ¿De dónde vino toda la diferencia entre esto y esto de dónde vino? No estamos produciendo materia prima, estamos ingiriendo y transformando y integrando con nosotros mismos. El cuerpo que tenemos contiene óvulo, o em, empezó con óvulo y esperma, contiene mucha leche de nuestra mamá, muchos nutrientes que recibimos a través de este mismo ombligo, todo lo que nos, nuestra madre estaba comiendo cuando éramos en la matriz, esto forma parte de, de, de, de lo que nosotros somos. ¿Y toda la angustia de una nueva mamá aprendiendo a amamantar? No, como tenemos esta amiga que acaba de dar a luz por primera vez y como le enseñaron y cuán feliz cuando lo logra el bebé está tomando esta leche directamente del cuerpo de la madre. Pero después pasamos toda la vida con madres incontables, lavando vegetales, preparando arroz, preparando frijoles, haciendo tortillas, ¿sí? dándonos de comer, y padres también. Todo esto está aquí. ¿Somos completos o nos falta? No es esto el planteamiento. Y la, el modelo que nosotros normalmente manejamos de cómo somos es muy cerrado. Pensamos que nos podemos dividir y queremos ser completos porque no queremos ser carentes. Entre carentes y completos, preferimos completos. Que es un mito más antiguo que los mitos de Aristófanes en la época de los griegos antiguos. Es un mito. Y es un planteamiento absolutamente tóxico para nosotros. La idea de que me falta algo y que voy a llegar a sentirme completo es un mito. No es así que existimos. Y cuando tenemos esta idea de lo que somos, ¿nos tratamos como objetos cuyo valor va a estar medido en el mercado romántico o el mercado laboral? ¿Sí? ¿Alguien va a evaluar y yo tomo o no? Dejo esto para otra persona. ¿Sí? Así empezamos a tratarnos nosotros mismos y tratar a otros también. es el impacto en nuestro ser de este tipo de trato de nosotros mismos claro claro que no nos vamos a sentir vamos a sentir que algo no está bien estoy mal pensamos que estoy mal porque no nadie compró la naranja pero no es por esto que estamos mal, porque si compran la naranja también estamos mal, porque necesitamos continua valoración y otra vez no compran y otra vez pagan el precio y nosotros también queremos que la gente pruebe que les importamos, por nuestra falta de confianza, por esta sensación de carencia, necesitamos una ¿no? continua, Miren si no lo han hecho. La persona debe de hacer esto si realmente me quiere. ¿Por qué nos ponemos estas pruebas? Porque no estamos seguros. Aunque ya compraron. Porque si somos un, un objeto de compra también, Naturalmente, si eres objeto de compra, eres objeto de venta, y eres intercambiable. Un objeto completo es intercambiable con otro objeto. Algo que está completamente tejido, entretejido, completamente parte de su entorno, no es intercambiable. Porque formas parte y otros forman parte de ti y tú formas parte de otros. Es otra manera de entendernos. Y dar este giro en nuestras experiencias, en nuestras relaciones, cambia todo. Y sabemos, tenemos esta sabiduría inherente, natural, de saber que somos interconectados. Por esto queremos que otro nos compra. Queremos este contacto. Valoramos las conexiones y nos valoramos a través de las conexiones, pero de manera distorsionada, confundida. Estamos metidos en muchas conexiones y nos tratamos como separados de estas conexiones, y separables y aislados. Y ahí viene toda la, la solitud, o aislamiento doloroso. Y es doloroso. Es doloroso vernos, experimentarnos así es doloroso. ¿Por qué? Porque no somos así. Es contra la naturaleza. En la naturaleza estamos completamente interconectados, pero no sabemos experimentarnos así. Incluso cuando estamos dando todo para apoyar a la familia. Podemos ser la única persona en la familia que está generando ingresos. O la única persona que tiene oportunidades de, de apoyar a los demás en alguna área. ¿No? Estás dando todo al trabajo todo el día, estás continuamente pensando qué hacer para ellos. Tienes a alguien enfermo en la familia y tú estás continuamente pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer para esta persona. Sí estás pensando en otros, sí sabes, reconoces que estás interconectada con ellos, pero la manera de vivir esta interconexión está arraigada en el modelo equivocado de ser completos. Y nos cerramos. Interconectado, interdependiente, estamos abiertos. Tenemos que estar abiertos para recibir lo que necesitamos y ofrecer lo que tenemos que dar. Tenemos que tener muchas aberturas para que vivamos la, los intercambios que nos permiten vivir porque son lo que somos. Así existimos. Nos cerramos mentalmente. Estamos pensando en otra persona, pero de manera, dando vueltas nosotros mismos. ¿Sí? Pensando una y otra vez. No, no, no me hables. Podemos estar pensando, tienes una, tu mamá está teniendo un problema, tú estás dando vueltas, ¿qué puedes hacer? Qué puedo hacer? Y estás ahí dando vueltas, realmente queriendo hacer algo para ella, y ella te llama, te interrumpe. Estoy pensando. <risas> Nuestra misma manera de abordar la conexión nos impide de conectar, y es muy doloroso y muy poco fructífero, porque aquí estamos muy agitados no estamos abiertos. Y cuando estamos conectados, abiertos, y todo está fluyendo, es cuando naturalmente nuevas soluciones surgen, se hacen visibles. Mientras, ay, God, hay que hacer algo, hay que hacer algo, ¿qué hago? No, ay, ay, no sé, no, no, no, no, esto no está funcionando, esto no está bien, ¿qué hago? Hay que hacer algo. En esta mentalidad es muy difícil que ¿no? desde ¿no? la sabiduría natural que tenemos, ¿no? desde ¿no? La, el movimiento natural surge una solución, surge una solución. Y además es terriblemente desgastante. Nos desgastamos. Y cuando llega el momento de realmente poder actuar, ya estamos cansados, estamos hartos, estamos frustrados, ya no queremos. O lo hacemos, pero no de manera muy sabia. O no sabemos conectar, porque ya hemos estado ahí, manejando este modelo de completos independientes, desconectados, en el sentido de desconectado. ¿Qué hacemos? Tanta de la sociedad, tanta de nuestra manera de vivir la vida va en dirección completamente opuesta. Yo empecé a tiempo. Okay. Okay. La, la siguiente vez vamos a Hacer una corta meditación. La siguiente vez doy mi palabra de honor. En estos momentos es muy importante reconocer que tenemos opciones. En cualquier momento tenemos la opción de volver a conectar con nuestra naturaleza de dejar de estar luchando contra nuestra propia naturaleza, contra la naturaleza de nuestras relaciones y contra nuestra propia sabiduría. Tenemos la opción. Eso es lo excelente de este problema, ya que el problema está arraigado en algo que no es real, es un entendimiento equivocado y falso, la realidad está a nuestro favor. Volver a conectar con ella. Y un giro, una opción que siempre tenemos es de volver a conectar con la realidad. La realidad solo existe en este momento. El momento presente es presente. El pasado ya se fue. El futuro no existe en este momento. El único acceso que nosotros tenemos al futuro es a través del momento presente. Volver a estar, reconectar con el momento presente. Esto en sí es una pequeña sanación, porque estamos reconectando con la realidad. Reconectar con el cuerpo, darte cuenta que tú eres un ser cuya mente y cuerpo están conectados no estar viajando a otros planetas y países y ciudades y terrenos no estar visitando el pasado y fantaseando sobre el futuro sino, ok, aquí estoy yo estoy aquí en mi cuerpo, con mi cuerpo conectado con el cuerpo aquí estoy y volver a conectar ya con esto tomamos un paso importante y de ahí abrir, abrirnos a lo que hay, no cerrarnos, no tratarnos como un objeto que otros van a mirar, no tratar a otros como aparte, aislado, conectar, abriendo el corazón conscientemente ¿cómo? esto tengo que dejar para la siguiente vez porque no me di muy bien en el tiempo, se me fue la mano pero tú puedes en cualquier momento cualquier momento sin cambiar nada puedes dar el giro y en vez de experimentarte como algo separado, abrirte a lo que hay. Se puede hacer reconociendo que tú, lo que sea que estás experimentando en este momento, hay muchos otros en este planeta con situaciones parecidas, idénticas, ¿no? porque no somos intercambiables, pero parecidos. Lo que sea que sea la situación, una, no, un familiar con enfermedad, ¿cuántas personas tienen esto? Desempleo, frustración tienes frustración, conectas con el cuerpo y reconoces, wow, aquí estoy tocando un terreno muy real y muy compartido. Muchos otros están ahí. Abres tu corazón y conectas. O simplemente miras en tu alrededor y conecta ábrete a la presencia de, de las personas que están en tu alrededor. No necesitas elaborar, no necesitas hacer mucho, simplemente sentir, mira cuántas personas, todos estamos aquí compartiendo este espacio, todos estamos aquí, en este momento, estamos juntos. Simplemente abrir tu corazón a este realidad totalmente sobrecogedora, que somos todos distintas personas, tenemos otras personas en, en, en sus cocinas y en sus salas de estar y en su recámara y, oh, y en diferentes lugares y estamos todos juntos compartiendo este momento. Escuchando las mismas silbas, yo también las estoy escuchando. Y simplemente de ahí, abres tu corazón. Y si abres este espacio, dentro de una vida desgastante, dentro de relaciones muy complicadas, dentro de muchas demandas en tu tiempo, tu atención, tu energía, abres estos espacios para recuperarte, para reconectar y de ahí poder funcionar de manera diferente. Ya ah, tengo un reloj aquí debajo de la pantalla, así que sería muy bonito poder dejar esto completamente abierto. Tarea, ¿cómo empezar a vivir esto? Uno es estar atenta a esta dinámica de tratarte como objeto en tus pensamientos, en tus acciones físicas. Imaginas que otros te están observando como un objeto a valorar, de estar consciente si lo estás haciendo o no. Y en este momento conecta y reconozca que tú no eres un objeto. Si eres algo, es sujeto, no objeto. Es una tarea. Y la segunda, si pueden, si quieren, Haz el ejercicio, regresa a la realidad del momento donde estás. Y de ahí conecta lo que hay. ¿Mm? Porque el problema surgió de haber aplicado y de estar de estar viviendo un planteamiento equivocado. El problema no es en todo lo que armamos en la vida, es la orientación que damos y por esto dar un giro es muy sencillo y ya que el giro es hacia la realidad, siempre está disponible. Gracias.